total está fuera de este listado, la provincia de La Vega también, Puerto Plata, entre otras provincias que debieron de, de, de colocar ahí las provincias que están fuera para uno no estar adivinando miren los requisitos, atención importante, los requisitos para estos planteles escolares que yo me imagino, ayer hicimos la denuncia, que esos planteles están en óptimas condiciones ¿Eh? Que esos planteles tienen agua, luz ¿eh? Tienen butaca, pizarra, materiales Yo me imagino Porque ahorita llegan esos estudiantes Y hay planteles Que están como la vaca de Doña Nena ¿Ustedes saben cómo es que está la vaca de Doña Nena? Que en vez de dar leche Lo que da es pena Entonces los requisitos Atención los padres de esos municipios o provincias que mencionamos, de esos 48 municipios, los padres de los alumnos tendrán que llenar un formulario que les facilitarán en cada plantel. Como además, semanal ofreceremos informaciones si los alumnos han registrado cualquier síntoma relacionado con el COVID-19. A cada centro se le exigirá el manejo adecuado del protocolo. Bueno. No entiendo, a, a los niños, como un niño, usted le, niño, porque no se ha hablado que los niños son asintomáticos, la mayoría que le da el COVID y ellos ni cuenta se dan. ¿Cómo demonio va a saber un profesor que un niño tiene síntomas de COVID? O sea, eso también como no, no entiendo, pero bien, esa es la realidad. Eh, vamos a, a, a abrir la línea, eh, veloz, antes de irnos a la pausa, vamos a recibir eh, tres llamaditas, a ver qué dicen los padres sobre eh, el regreso a clase presencial, ¿qué tal?, ¿qué dice?, 809, señor director, póngame el teléfono ahí en pantalla, 809-725-0505, nuestra vía de comunicación, aquí en el estudio de este programa, eh, el toque del mediodía, aquí en Telenor, que les recuerdo, atención, anote la fecha, porque... El viernes 19 tenemos el programa especial de la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan. Anota la fecha. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No escucho, tenemos la llamada, no escucho. Se fue, está. Sí. Buenos días. No escucho aquí, señor director. Por favor, ayúdeme ahí que no escucho tenemos problema aquí con, con con no escucho aquí la llamada señor director aló buenos días buenos días sí buenos días quién tenemos en línea y de dónde por favor sí, buenos días Roberto es Miguel de León de, de, de la Fran Grullón adelante bien yo no estoy de acuerdo con que esa clase empiecen ahora eh, lamentablemente por... yo puedo ayudar a mi niño porque Lamentablemente yo no estoy de acuerdo con esta clase presencial Ahora mismo Yo no voy eh, eh. a esperar a que pase este año Y ya lo voy, lo voy a mandar después Porque y ya se a la clase nueva El otro año okay, okay. Eh, eh, Gracias por su llamada Tú ves, soy un padre eh, Porque hay, hay, hay, esto está dividido Hay padres que sí, hay padres que no Hay profesores que sí, hay profesores que no Pero bien, esa es la decisión del ministro De salud Tengo entendido que no es obligatorio en un principio se habló de eso. Eh, no sé si el ministro habló sobre ese eh, ese punto, sobre si es o no es obligatorio el tema de enviar a los hijos. Eh, sí, sí, claro que ha hecho es referencia. Incluso ha ido a distintos medios eh, de comunicación. Es un proceso totalmente voluntario. Las clases a través de la modalidad remota y la modalidad virtual van a estar presentes todavía, independientemente de que se esté volviendo de manera física a los planteles escolares. Esos 48 municipios tienen características en común como el hecho de que la mayoría de ellos pertenecen a los extractos sociales más humildes, es decir, los mayores niveles de pobreza e importante igualmente que ha dicho el ministro, que ningún municipio que esté por encima del 5% de positividad está apto para iniciar la docencia. Sí, así que tenemos llamadita veloz, dame un segundito, vamos a ver a quién tenemos. Oye Roberto, escúchame de preguntarte, la persona que se vacunó, por ejemplo, el día 2, dijeron que era los 15 días, entonces ahora es el 24 perdón, no entendí su pregunta la vacunación, el día 2, por ejemplo mi mamá se vacunó el día 2, él lo tocaba más o menos a reforzar el 16 ahora dijeron que es el 24 bueno, mira sí, ayer, ayer hubo una rueda de prensa encabezada por la vicepresidenta de la república, que es igualmente la, la que dirige el gabinete, el gabinete de, de, salud. de salud, y ella ha dicho que la segunda dosis está apta para el 24, ahora yo le sugiero que usted pregunte si es de la ciudad de San Francisco de Macorís Que se guíe plenamente por lo que diga La dirección provin provincial pero, ¿Y qué, y qué sí, es lo que dice la dirección provincial? No, bueno, sabe. bueno Las direcciones manera, provinciales no dicen manera, nada Están uh -huh. nula. Y, y de ahora Mira. para adelante va a tener que pagar Para, para uno anunciar, porque uno puede estar eh, eh, Uno le hace el favor Porque uno tiene la obligación De eso mismo, de informar a la población Pero ellos no tienen la delicadeza Ni de mandar una nota y cuando uno llama el director provincial de salud, lo que le da un boche a uno. Entonces, eh, eh, estamos huérfanos. Mira, ahí cancelaron a propósito, eh, eh, el, el director provincial de, de Foresta, me parece, o de Medio Ambiente, lo cancelaron. ¿Por qué? Porque estaba cogiendo dinero en, en, en temas eh, de dando permisos, eh, eh, eh, de, de, de, de, de tala de árboles y también de, de, de, de extracción de materiales, y ahí lo cancelaron. Eh, ayer Entonces, al, al director de salud pública que es mi amigo lo quiero, lo aprecio es un fajador y lo hemos dicho aquí un fajador pero parece como que ya él se le está yendo eh, eh, eh, el, el, el, la pila porque él tiene él, él no puede llamar a, a algunos programas exclusivos, él tiene que o, o por lo menos mandar una nota a los medios a hablar, pero no de que porque un reportero le pregunta a la población lo no sabe no hay una, una red social que tú entres Porque yo no sé la red social de, de, de, de eh, Y una cosa dice El Ministerio de Salud Pública Y otra dicen los ministros Los directores de salud pública Entonces así, no, la población perdida Porque la vicepresidenta habla Y la gente cree que porque, porque la vicepresidenta Habla, ya todo el mundo está informado Y no es así El primer día salieron Con una guaguita anunciadora ¡Ah! Jamás Han vuelto a anunciar nada entonces los pueblos, atención los diferentes, no solamente lo digo por el director de salud pública de la provincia de Duarte, a todos los directores de salud pública provinciales, ustedes ahora tienen un, un, un papel protagónico en sus respectivas provincias y si ustedes no informan en sus provincias, ¿para qué ustedes están ahí? ¿para qué ustedes están trabajando? Renuncien y sigan haciendo su vida normal porque usted tiene que mantener, o sea, usted no puede estar en una oficina o, o, o, o llenando formularios o vacunando, no, usted tiene que informar y para eso están los medios. En el caso de nosotros, hemos hablado con diferentes directores provinciales y aquí no se le cobra un peso, ¿por qué? Porque entendemos que es nuestra obligación informar, pero nosotros no podemos inventar las cosas, nosotros tenemos que decir los datos oficiales, jamás ni nunca han vuelto a enviar boletín de la realidad del covid en las provincias, ni en la realidad de la vacunación, y la gente perdida todo el tiempo. Tenemos llamadita buenas tardes, ya de tarde. Buenas, buenas, buenos días. Saludos, bueno, saludo, buenos días. Sí, ¿quién nos habla y de dónde, por favor? Es Manuel Primo de aquí, de la CAUNAVO. ¿Cómo está usted, Primo? Adelante, Primo. Eh, saludo, Veloz. Eh, hola, hola. Hola, hola, Veloz. Sí, mira, con respecto a la pregunta, eh, yo eh, personalmente yo no estoy de acuerdo eh, porque eh, ya finalizando el año entiendo que deberían de, de tomar lo que resta del año y las vacaciones para para, para para organizarse mejor y si hay algún déficit o, o, o algo que no está cumplido lo terminen de hacer porque eh, entiendo ...que todavía, todavía hay muchas cosas que le faltan a, a las escuelas de nuestro país... Eh, ...en cuanto a baños, en cuanto a materiales, en cuanto a en cuanto a muchísimas cosas... ...creo que deberían de tomar ese tiempo para, para organizarse ya y empezar en septiembre... ...ahora bien, lo que yo he visto es que el ministerio entiende... ...como que empezando, como que eh, refuerza más a, a, a, al sistema educativo como para que ya en septiembre, ya el inicio sea como más, esté eh, como mejor, ya porque te, se inició terminando y ya eh, y, y para iniciar en septiembre. Es lo que yo me he dado cuenta que ellos como que ellos quieren proyectar, pero, pero en sí personalmente creo que es un paso muy apresurado. Sí. Muchas gracias. Eso así, eh, gracias por tu llamada, muy atinada, muy, muy, muy bien formulada tu intervención. Eh porque eso es lo que nosotros hemos venido diciendo de un principio, que comenzaron con este afán de complacer un sector empresarial de, del país, eh, de a las clases es algo apresurado, todavía tenemos COVID, todavía las vacunas que tenemos en República Dominicana, hay países que están todavía investigando y todavía se está probando, no con esto estamos diciendo que las vacunas no sean efectivas, son efectivas y hay que vacunarse, pero... Creo que es muy a priori, el COVID todavía apenas eh, eh, al día 10 de marzo, apenas llevamos 600 mil personas de 8 millones que estamos esperando vacunarnos. O sea, falta mucho, falta mucho. Entonces, Dios nos haga confesado como está esta situación y, y tengamos un rebrote, un rebrote como lo hemos tenido. Miren cómo están algunos países de Europa, el mismo Estados Unidos, han tenido varios rebrotes y tienen que volver a tomar medidas. Entonces, nosotros hemos sido privilegiados, pero yo entiendo que muchas veces ese privilegio se debe a que no tenemos la información clara de la realidad. Fíjense ustedes que cuando a nosotros nos enviaban los reportes de las direcciones provinciales de salud, era una discrepancia grandísima del Ministerio de Salud Pública. ¿Tú recuerdas, Veloz? Los muertos eran, sí. en la provincia, por ejemplo, iban 200 muertos y Salud Pública tenía 125 muertos. Pero es que sí, actualmente, no ha cambiado nada. No, pero que nadie sabe, porque eh, eh, eh, dieron unas explicaciones eh, en el aire que yo nunca las creí. Y esos boletines, para mí, esos boletines, uno no. lo dice porque uno lo tiene que decir. Pero los boletines oficiales de Salud Pública nunca han estado a la par con la realidad, entonces es muy bueno decir, tenemos el COVID controlado, la tasa de contagio, la tasa de mortalidad controlada, ha bajado con unos números fríos, que quién sabe quién lo está haciendo en una computadora, yo puedo hacer una computadora y si, y si, y si lo hace el ministerio, nosotros tenemos que decir